Bueno, las cubas de infiltración, como podemos ver, son este cubas que eh, cavamos, ¿verdad?, en los diferentes puntos de la pinca, eh, que es donde corre, ¿verdad?, el agua cuando tenemos la lluvia. Y estas nos sirven para retener la velocidad y la corriente, de manera que en la escorrentía, como la llamamos, no afecte nuestros cultivos, no afecte nuestra vivienda, y no se nos lleve la capa fértil de los suelos. De esta manera, pues, vamos a, a garantizar, ¿verdad?, con esta práctica, que los suelos van a conservar su capa fértil, los cultivos no van a ser afectados y vamos, pues, este, a mantener, digamos, en óptimas condiciones nuestra parcela. De no realizar estas prácticas, nosotros estaríamos susceptibles a que nuestros árboles, incluso frutales, plátanos, limones, aguacates, guanábana se nos caigan los árboles, verdad, provocándonos por supuesto pues un daño económico a nuestra calidad de la, de familia, de la vida de las familias productoras. Bien, el sistema de producción, consumo y comercio a través del INTA, venimos fomentando este tipo de prácticas, también pro, eh, fomentamos, promovemos innovaciones y tecnologías agropecuarias. Son un conjunto de actividades que vienen a garantizar que la producción agropecuaria, se adapte a la variabilidad climática y sea autosostenible. Es decir, que eh, brindamos diferentes opciones para no depender, digamos, de los insecticidas y de los fertilizantes convencionales. En primer lugar, para lo que es la protección fitosanitaria y la nutrición de nuestros cultivos, ya sean perennes o eh, anuales. Eh, hablando, pues, por ejemplo, pues, de los granos básicos, pero también de los frutales, que son árboles que están de manera permanente en nuestra parcela y de manera que también en terrenos como el que nos encontramos el día de hoy, que es con bastantes pendientes, que tenemos alrededor de algunos, pueden ser unos 300 productores de la Sierra de Managua, del municipio de Ticuantepe, Crucero y cierta parte también de Ciudad de Sandino y Vía del Carmen, eh, puedan pues, este, llevar a cabo estas prácticas que permiten para ellos conservar sus suelos, mantener fertilidad, capa orgánica y por supuesto pues, una mejor producción de sus cultivos.